pues haya sido una obligada revisión de mis propios valores, entre ellos la libertad, eh, la definición, la, mi propia definición de la libertad, ¿no? eh, la apreciación de ella en lo público, en lo privado, en lo individual y en lo común. He terminado encontrando libertad en lugares, situaciones donde antes no la veía y, y a la inversa.